IRS y el FBI se había sumado a las averiguaciones por asuntos fiscales del hijo de Joe Pack. mientras que el gobierno dictatorial de Nicolás envía a diarios mil barriles de petróleo y sus derivados a Cuba. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día. Donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de que iniciemos con nuestras noticias, no se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales y también activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias. Ahora sí, arranquemos. Esto es una catástrofe. La oposición venezolana alertó del colapso inminente de los hospitales del país por el contagio de la pandemia. El diputado José Manuel Olivares, comisionado para la emergencia en salud y atención sanitaria a los migrantes Nombrado por Juan Guaidó con el objetivo de alertar de la grave crisis hospitalaria agravada por la pandemia Donde esta fue la alerta que hizo la oposición de Venezuela liderada por Juan Guaidó el pasado jueves De que los hospitales del país se encuentran ante una situación de colapso inminente por el incremento de los casos de contagio de la pandemia tras la llegada de la mutación brasileña. José Manuel Olivares, exdiputado nombrado por Guaidó comisionado para la emergencia en salud y atención sanitaria a los migrantes, con el objetivo de alertar de la grave crisis humanitaria agravada por la pandemia, según recoge un comunicado de los antichavistas. Dijo que Venezuela solo cuenta con 140 camas en las unidades de los cuidados intensivos a nivel nacional y fue enfático en decir que entre Caracas y el estado de Miranda, que alberga parte del área metropolitana de la capital, solo hay 33 respiradores mecánicos operativos. Ahora, si miramos el área metropolitana de Caracas, mayor núcleo de población en Venezuela es actualmente el epicentro de la pandemia del país lo que ha llevado en las últimas horas a que el gobierno decrete un cerco sanitario que incluya restricciones a la movilidad. Habló también que solo el 29% de los 349 mil pacientes son de síntomas de infección respiratoria aguda reportados en Venezuela entre enero y febrero, que recibieron una prueba PCR para detectar el contagio de la pandemia por lo que a dos de cada tres personas con síntomas no se le ha hecho la prueba, lo que a su juicio explica los pocos casos reportados oficialmente. No es un juego, estamos enfrentando una epidemia de la cual no sabemos las dimensiones ni la gravedad real, porque como bien sabemos Nicolás nunca le ha importado la vida de la gente, sino aparentar que tiene el control, así lo recalcó él. Si miramos desde el momento que comenzó la pandemia, los datos oficiales han sido demasiado difíciles de creer. Según Nicolás, en Venezuela ha habido 153.315 casos desde el comienzo de la pandemia, del cual el 93% de los pacientes ya se han recuperado y que a causa de ellos han muerto 1.521 personas en el país caribe. Pasando a segunda noticia, son cosas que no se deben permitir. El servicio secreto de Estados Unidos trató de encubrir al hijo de Joe Biden. Según las investigaciones, el propietario de la armería donde Hunter Biden compró un revólver 38 se negó a entregar los registros al servicio secreto por la sospecha de que buscaba oculta la propiedad de la que extrañamente fue arrojada a un bote de basura. Han sido claros los esfuerzos por lavarle la cara a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, Desafortunadamente esto no debería pasar pero ha llegado incluso hasta el servicio secreto de Estados Unidos No conforme con la larga lista de escándalos en los que ha aparecido involucrado el polémico Hunter En un informe en el que se revela que funcionarios del servicio secreto intentaron encubrir un extraño incidente relacionado con una pistola perteneciente al hijo del mandatario estadounidense y dicho acontecimiento ocurrió el 23 de octubre de 2018 Cuando Haile Biden tomó el de Hunter y la arrojó en un bote de basura Ubicado detrás de una tienda de comestibles Luego la policía de Delaware empezó a investigar la desaparición del rever Calibre 38 Con la preocupación de que pues estuviera frente a una escuela y pudiera usarse en un dime Ahora miremos, ¿Quién es Haile Biden? Es la nuera del presidente Joe Biden por partida doble, pues Hunter Biden inició una extraña relación amorosa con la vida de su hermano Beau, quien falleció de cáncer cerebral en 2015. Hallen y yo somos increíblemente afortunados de haber encontrado el amor y el apoyo mutuo durante momentos tan difíciles, así lo declaró Hunter Biden al New York Post. El servicio secreto de los Estados Unidos se acercó a la tienda donde fue adquirida el arma con la intención de obtener los registros de la transacción. Pero el propietario del local, Ron Palmieri, se negó a proporcionar esta documentación. Este señor Palmieri, sospechando que los oficiales del servicio secreto querían ocultar el arma que pertenecía a Hunter Biden, en esta decisión que habría tomado como preocupación en el caso de que el arma estuviera involucrada en un crimen. Según el servicio secreto dijo que no tenía registro del presunto incidente Cuando este medio preguntó si el servicio secreto había tenido participación informal en la seguridad de Biden durante este periodo De inmediato la Casa Blanca salió al paso con la declaración de un portavoz quien afirmó lo siguiente El presidente Biden no tenía ningún conocimiento ni estaba involucrado en el supuesto papel del servicio secreto en este incidente Y ni él ni ningún miembro de la familia Así lo aseguraron ya son múltiples escándalos en donde Hunter Biden ha estado involucrado de una u otra forma y esto pues elodan a la hora presidente estadounidense. De acuerdo con la información, Hunter le presentó un alto ejecutivo de la empresa de gas ucraniana Burisma a su padre. Este empresario es Vadim Porthaski, asesor de la junta directiva de la empresa de la que también Hunter Biden formaba parte. Según un correo electrónico de mayo de 2014, Porsche Husky buscó consejos de Hunter Biden sobre la forma en que podría usar su influencia en nombre de la empresa. ¿Viene dada por el hecho de que esto habría ocurrido menos de un año antes de que Joe Biden presionara a funcionarios del gobierno ucraniano para que despidieran a un fiscal que estaba investigando a la compañía? Según afirmó en octubre, que la sospecha sobre el presunto tráfico de influencias de New York Post era una realidad. Un informe sobre los negocios de Hunter Biden en el extranjero, donde además de la participación en la junta directiva de Burisma Hollins, en Ucrania también se dieron a conocer pagos millonarios que habría recibido de ciudadanos del país asiático y rusos con antecedentes cuestionables. De ahí parte que una de las contribuciones más polémicas fue la que habría recibido Hunter Biden de Elena Baturina, segunda esposa del exalcalde de Moscú, Yuri Luzkov, quien ha sido señalada de haber recibido contratos ilegales de construcción de su esposo. Hasta el momento no son comprobados. Pero el tiempo le dio la razón al New York Post y al Senado y dejó en evidencia que al menos ocho medios de comunicación mintieron y ocultaron información sobre el escándalo de Hunter Biden. En diciembre se conoció que la oficina del fiscal de Estados Unidos en Delaware, en conjunto con la agencia de investigación criminal del IRS y el FBI, se había sumado a las averiguaciones por asuntos fiscales del hijo de Joe Biden. Pasando a tercera noticia, Nicolás envía diésel a Cuba y le cuesta 10 millones de dólares diarios a Venezuela. El buque sandino zarpó en febrero con 800 mil barriles de petróleo rumbo a Cuba. Mientras que el buque Laura hace una semana trasladó 60.000 barriles de diésel. Cuando Venezuela hay partes es que hasta tres días en cola y hasta más algunas veces padecen los camioneros por abastecerse de diésel. Mientras que el gobierno dictatorial de Nicolás envía a diario 150.000 barriles de petróleo y sus derivados a Cuba. De este modo pretende ocultar que el país mantiene la producción en medio de la crisis, pero en realidad la transfiere a sus aliados. Frientes asegura que la inestabilidad de la producción de crudo y diésel dentro del centro de refinación paraguana es crítica, que hasta ahora cubre la demanda interna. El problema es otro, son más de 10 millones de dólares diarios que se están yendo para afuera en diésel y esto es un negocio para la represión. Esto también es una de las maneras de los pagos a Cuba bajo esta modalidad donde también se están usando el diésel como contrabando porque este cayó en un número abstracto. El precio un litro es de 0,0001 bolívares. Pero esto lo que pretende es negar la existencia de diésel a los venezolanos y alegar escasez que es parte de una estrategia del socialismo chavista que se empeña en endosar este problema a las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de PDVSA. Sostiene el líder de la estatal desde su auxilio en Bogotá. Según lo que ellos argumentan, se basa en que el crudo de la faja de uninoco se traslada a la refinería de Cardón. Y la única que está produciendo gasolina actualmente produce diésel, donde la torre genera el cargamento de castrocomunismo. Mientras que si miramos la realidad, en solo febrero el buque sandino zarpó con 800 mil barriles de petróleo rumbo a la isla, mientras que el buque Laura hace una semana trasladó otros 60 mil barriles de diésel. Pasó a manos de bandas internacionales delincuenciales y ellos son quienes deciden para dónde va la producción de gasolina. Esto quedó en manos de las mafias del contrabando de combustibles en Venezuela que se benefician en el entramato. Las ganancias en el mercado negro fronterizo también inciden en el cuadro de por sí que ya es complicado. El precio del litro en Cúcuta, Colombia es de 0,52 dólares y en Boa Vista, Brasil es de 0,81 dólares. Mientras que en Venezuela, abastecerse de este combustible es gratis. Bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. No se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, comentar. Siempre pues estamos en interacción constante. Es un gusto poder comunicarme con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.